Si el sol se asoma significa dos cosas Otra noche que termina o tu risa Iluminada siempre hermosa En mis sueños te metiste para robarme una rosa No me diste ni cabida y te fuiste quemo cosas ya estoy despierto O confundido, aprendí a no lastimarme Porque ya no es divertido En el desierto que estoy metido Empiezo a quemarme y en la arena derretido Veo los cuervos dando vueltas por encima De mi pelo, sacando cuentas Para evitar el suelo, por eso vuelo Entiendo que en el aire no pueden golpear de nuevo Cuando se pone raro este asunto investigo Pero me pierdo entre las pistas quedando dormido Esos momentos que pienso donde vivo Gastón y Gatti se pelean dentro mío Loro va a ir de vez en cuando, como una flor que mira mientras la están pisando. ¿De qué sirve reír si el resto está llorando? ¿Qué cosa me pregunto si no hay nadie contestando? Quizás sea mi mente, quizás ya vea el agua, el paisaje a veces miente y la sed también engaña. Miro el espejo y este se empaña. Con sus reflejos hay telarañas Me comporto como Dr. Jekyll Pero no me va, es que me vuelvo más imbécil Yo prefiero Mr. High, quedo mirando adentro Solo hay oscuridad, tiro otra vez los dados Para otra realidad, creo que sí Que ya encontré el camino No está tan fácil, por eso no me animo Creo que sí, que ya encontré el camino Otro CD, queriendo ser vinilo Estoy contra las cuerdas de mi propio Ri, Tengo un rival enfrente que se parece a mí es un poco más fuerte pero más infeliz encerrado en mi mente no lo dejo salir No desperté del sueño, dejo de ser ajeno corriendo mano a mano, tomando este veneno no vemos lo que amamos, no perdonamos, no nos queremos y soñamos ir al cielo Ey, ando esperando hablar conmigo mismo para saber qué está pasando Lo voy pensando, lo voy pensando Si hasta cuándo me duermo la cabeza siga hablando Acaso soy culpable de no estar tranquilo si hasta yo pensé lo peor y acá sigo Estando vivo porque me quedo mirando a mi destino Se acerca sonriendo pero no entiendo el motivo Viejo ¿dónde estaba cuando te necesitaba ese de barba existe entonces donde mierda andaba y para vos que me juzgabas en mi cabeza todo esto y vos encima preguntabas estoy contra las cuerdas de mi propio rick tengo un rival enfrente que se parece a mí es un poco más fuerte pero más infeliz encerrado en mi mente no lo dejo salir estoy contra las cuerdas de mi propio ring tengo un rival enfrente que se parece a mí es un poco más fuerte pero salir y y y la, la ¿Qué tele. tele. ¿Qué <tose> Cantale a nana. O... Cantale la canción del león, que es la que le gusta a ¡De Mia! ¡De Mia! ¡De Mia! ¡De Mia! ¡De